Un haitiano que eh, fui allá a ver la familia de él. Cuando llegué allá, él eh, está eh, parado con la familia de él. Eh, uno se, se metió machetazo a él. ¿A machetazo entonces sí, le entró? Sí. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó entre ellos? Él no tienen nada con él. No, eh, se metió machetazo. es un león. Un león y eh, se metió. Él está haciendo eso. Un loco. ¿Verdad? Sí. Él es, es haitiano también. Un haitiano. Y después cuando él hace eso él Tiene muchos haitianos ahí no defiende a él tú piensas Haitianos tienen miedo también Para que no se entran machetazo ahí también Ellos habían tenido problemas antes Ellos dos No ellos Discutieron Discutieron nada más Pero digo. por qué Por qué fue la discusión Ellos Sí No, tú, tú sabes es un, es un amigo mío Yo, te, yo te tenía un amigo mío pero es la otra, esa, la otra es quitarle Machate conmigo. Pero ahí metió droga. Pero lo vi a ese amigo mío. Él dijo que, hey, ¿quién le pelea con ese amigo mío? Yo, no, yo dije que no, loco. Si tú, si tú quieres pelear con amigo mío, tú puedes pelear conmigo también. Él ahí dijo que, ¿a votar bien? lo allá en, la, en mi casa de él. Ahí viene con eso en la pala. Voy a pelear con ese amigo mío. Yo diré que no loco. alante de cuño mío. pero eh, Ese amigo... ¿Tú defendiste el amigo tuyo? Sí. Pero después amigo, el amigo mío tiene un motor. Eh, con la llave de motor. Yo diré que no loco. Dale la llave a él. Él dirá que no, sí. Sí, anda huyendo, no, no agarra. Después... ¿Cómo se llaman llama? llama Bico. ¿Qué? ¿Qué le sí, Bico. ¿Qué viste? El nombre tuyo es Joseph Amos. ¿Eh? Joseph Amos. ¿Qué nombre Un haitiano que eh, fui allá a ver la familia de él. Cuando llegué allá, él eh, eh, tapó con la familia de él y uno se, se metió machetazo ahí. A machetazo entonces sí, le entró. ¿Pero sí. por qué? ¿Qué pasó entre ellos? Ellos no tienen nada con él, no, eh, se metió machetazo es un, un león, un león y eh, se metió, él está haciendo eso, un loco. ¿Verdad? Sí, eso... Él es un, haitiano también. Un haitiano. Wow. Y después, cuando él hace eso, eh, tiene muchos haitianos ahí, no defiende a él, tú piensas... Ya no tienen miedo también, para que no se entren machetas o ahí también.